Con nuestras próximas invitadas, las vamos a recibir con un fuerte aplauso a Cintia Nieto, licenciada en psicomotricidad y también Julieta Funes, fotógrafa profesional, que vienen a eh, presentarnos un trabajo, un proyecto que están llevando adelante juntas que tiene que ver con el juego, con los más chicos. Bienvenidas, chicas. Gracias por venir. ¿Cómo están? Un gusto tenerlas por aquí. Bien. Gracias. Estoy no. acostumbrada a estar. Más que una charla de amigos claro, Que es muy gracioso sí, Nosotros igual desarrollando todo esto Siempre nos colgamos hablando muchísimo Y bueno, las conversaciones de madre se van por las nubes Porque uno empieza con el proyecto y empieza a hablar de cosas Que por ahí eh, son el día a día Para una Y justamente por eso nace el proyecto Por la necesidad de, de visibilizar Lo que es real Dentro de lo que son las infancias Dentro de lo que es la maternidad eh, Visibilizar un poquito más De la mano de de lo que son los juegos. O sea, claro, porque uno por ahí piensa, ¿cómo es que logran congeniar una fotógrafa, una licenciada sí. en psicomotricidad para llevar un proyecto adelante? Es justamente para reflejar una realidad. ¿no? Exactamente. Claro. Eh, desde la maternidad a nosotros se nos presentó una realidad que fue eh, la frustración como primera etapa Ajá. de tener niños. Ajá. De no encontrar, eh, por ejemplo... Un reflejo en lo que verdaderamente nosotros nos pasaba con nuestros hijos. Claro. Ver imágenes en la calle, ver imágenes en las redes sociales, donde salen las familias perfectas, impolutas, bien peinadas, todos sentaditos. Donde mirando. Es real, ¿no? Claro, claro, que Se romantiza se esa, tapa esa de infancia. imagen. Y la gente quiere ese retrato, quiere esa foto colgando sí, es. en el living de su casa, donde salen todos felices, vestidos y quizá iguales. No es real. Y vos lograrla. figurate en tu familia ¿Cuántas veces se creó esa situación? fueron un casamiento, estaban todos bien vestidos Decime que tu nene de dos años y, y la de un año Estaban felices mirando la cámara y no salían corriendo Claro, claro. corriendo, llorando No típico. pasa, entonces yo empecé con la fotografía Haciendo esas imágenes y me hizo ruido Me Hizo uh -huh. mucho ruido De tener que photoshopear niños para que salieran todos perfectos En las imágenes, entonces empecé a indagar y me empecé a encontrar con muchos profesionales, una de ellas, Cintia, que me empezaron a dar muchas herramientas para poder justamente hacer algo más auténtico. Eh, Cintia justamente ya trabajaba con todo lo que es psicomotricidad, con, lo, con el juego libre, con, con el movimiento libre en las primeras infancias. Uh -huh. Y fue como la puerta que se abrió y dijimos, bueno, está perfecto, existe esto, yo lo conozco. Lo puedo aplicar a mi maternidad, pero ahora, ¿cómo hago justamente para que llegue a más gente? Uh -huh. Y de ahí viene este proyecto de visibilizarla. Es decir, ella tiene la herramienta y yo tengo la obligación como comunicadora visual de decir, bueno, es hermosa también esta realidad uh -huh. y, y es más auténtica. Entonces, se disfrutan más las imágenes de esa manera, se disfrutan mucho más... Eh, las familias de esa manera. Y vos eh, ahora la, la acompañás quizás a Cintia en tus terapias, en tu trabajo, y estás Exacto. ahí con la cámara captando todo. ¿En qué, en qué ámbito te desenvolves vos, eh, ¿Cómo es tu yo trabajo? soy docente de educación especial, de educación Ajá. física, trabajo hace más de 16 años, eh, bueno, trabajo en terciarios, en la Universidad de Cuyo, bueno, en varios espacios eh, educativos, y, y bueno, y tengo una sala de psicomotricidad donde también Bien. atiendo a niños con y sin discap discapacidad que eh, recibimos eh, de 0 a 8 años aproximadamente. Uh -huh. eh, bueno, y con Julieta nos tuvimos que poner de acuerdo y decir, bueno, qué parámetros, hasta dónde ella puede eh, entrar en el espacio de juego, se tiene que anticipar que va a entrar una persona extraña al, claro, al claro, el espacio de juego. Porque es... distrae, ¿no? Distrae, eso, porque... le porque... tiene que Tal anticipar cual. al niño eso. Uh -huh. La anticipación uh -huh. es uno de los parámetros que trabajamos. Y bueno y Julieta entendió el concepto desde el día uno y ya, ya lo venía haciendo. En realidad nos encontramos en un, nos conocimos en un evento y, uh -huh. y bueno y entendió este concepto de no invadir, de respetar la motricidad autónoma, de respetar la seguridad del niño ante todo, de no eh, forzar situaciones que, que realmente eh, ponían incómoda a la familia, tal vez, uh -huh. y más si era un niño con alguna discapacidad o alguna situación uh -huh. que ya la, la mirada es un poco fuerte y pesa para esa familia. Entonces, yo sabiendo el contexto, yo por ella, Julieta, lo que hago es... Mira, esta, eh, le hago un contexto general del grupo que va a estar y que va a asistir. Entonces, ella sabiendo eso, ya logra captar cosas que tal uh -huh. vez yo no puedo porque estoy con los niños en otro trabajo. Lógico. Entonces, yo fue como la unión perfecta decir, bueno, mostremos esto, visibilicémoslo, visibilicémoslo de una forma actual también, porque por ahí eh, siempre veíamos fotos como más antiguas de lo que, de nuestros, de nuestras métodos? teorías, nuestros métodos, que por ahí... Eh, son bellas y verdaderas, pero por ahí queríamos algo más actual, más, eh, uh -huh. bueno, de que sí. se eh, aplica, que verdad, son, claro. claro. Entonces, eh, el juego como herramienta, que es lo que nosotros siempre hablábamos, como puerta al desarrollo, justamente, era usarlo principalmente, no solamente para para que el niño se desarrolle, sino para que la familia conecte. O sea, Exacto. ¿cuántas veces vos te tirás al piso a jugar con, con tu sobrino, no, con, con algún en, niño? en épocas donde al, por el día del niño les regalas, qué sé yo, una tablet... Tal cual. Eh, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Olvídate. Por ahí se ha perdido un poco lo que tal es, es, el, juego, sí, ojo, que es el juego. El juego y el juguete son dos cosas distintas. Sí, claro. o sea, para el juego no necesitas el juguete no, realmente. No. Hay veces que con unos tapers los chicos se arreglan y no. ¿no? Sale no. mucho más barato. Nosotros <risa> lo que proponemos es la seguridad ante todo. Uh -huh. Buscar, por ejemplo, este, lo que le decía recién a usted, esta mesa y con niños pequeños en una sí, sesión. Claro, ¿no? Por vaso, ahí bueno, garantizamos la seguridad, sí. la autonomía. Eh, y el respeto, por supuesto, uh -huh. ante la situación familiar, ese Obvio. niño y demás. ¿Chicas? Sí, perdón. No, sí, eh, sí quería consultar cuál es la respuesta del público que consume este proyecto, la adhesión de las familias y demás al verlo reflejado en la fotografía. Es muy Felices. nuevo, pero les <risa> encanta. A mí me ha pasado muchísimo con el estilo fotográfico que yo manejo, de que vengan familias a decirme, me encanta lo que haces, porque realmente yo no me quise sacar fotos con, con mis hijos, porque la verdad que yo no me gusta el estilo fotográfico que veo, por ejemplo, de los recién nacidos, uh -huh. o de los bebés de entre tres a seis meses Ajá. Y, y ver esto no solamente les gusta y ahora se animan a querer fotografiar la infancia, sino que se van con un montón de herramientas, porque no es sencillamente uh -huh. una foto, sino que conectan diciendo ah no, pará, o sea, esto también es una forma en la cual yo uh -huh. puedo conectar con mis hijos Sabes Tal que me, me parece interesante Cintia, conocer un poco más de tu trabajo para sí. saber quiénes acuden a este mm. tipo de terapias y, y qué habilidades bien. desarrollan eh, ahí, cuando un niño necesita eh, recurrir a una licenciada una en psicomotricidad bien. Bien, eh, lo necesita cuando, eh, por ejemplo, eh, cuando el niño nace, pueden at son dos eh, partes que yo hago, atención temprana y okay. psicomotricidad. Soy especialista en atención temprana y soy Bien. psicomotricista. Entonces, por ahí hacemos el pasaje de, de acuerdo a la edad y a las necesidades de un espacio de ayuda a otro. Ajá. quién hace el, la, el pedido de ayuda es el pediatra, okay. la docente de, uh -huh. o la, la maestra del jardín maternal, por sí. ejemplo... Eh, cuando empieza a haber eh, conductas irrup irruptivas por ahí de, no sé, un niño que mm, es eh, muy tímido, un niño muy explosivo, que pues, okay. no puede controlar sus enojos, por ejemplo, uh -huh. eh, pueden asistir a estas sesiones que tienen un encuadre terapéutico que garantiza la seguridad y que eh, no es magia, no es en tres sesiones, ya está. No, claro. Esto lleva tiempo y regularidad, tiene que ser algo regular, que mm, eh, la familia los acompañe y... Mm, no cuando ellos quieran, sino todos los... El encuentro es como un encuentro eh, que el niño sabe. Con estas personas, con estos compañeros, con este lugar, con estos objetos que no se cambian. Siempre es un dispositivo material mm. que es igual en cada sesión. Tiene como... Eh, bueno, tiene muy específicos los nombres. Sensorio motor duro, sensorio motor blando. Son como los elementos que nosotros trabajamos. Ok. Y en base a ese encuadre, la formación del psicomotricista, el espacio y demás, tenemos... Eh, herramientas de intervención de intervención para poder destrabar situaciones, por ejemplo, de eh, angustias mm. a través del juego. Bien. ¿Cómo hacemos con la repetición? Nosotros sabemos el análisis del juego, sabemos de qué es lo que estamos mirando, el análisis fino de este juego, y tratamos de acompañar a este niño y desbloquear ciertas situaciones. Perfecto. Eh, es como que mm, lleva tiempo uh -huh. y, y también esto del trabajo con la familia. ...en el hogar, no es que hacemos magia... ...por verlo una vez a la semana claro. en el mismo lugar... ...y estos, estos encuentros tienen... ...rituales, que se le llama y momentos... Ajá. ...ritual de entrada, que se pone siempre... Eh, ...las mismas reglas... ...en el mismo lugar, recordamos quiénes faltaron... quiénes no, magia. bueno, decimos el nombre de cada uno... ...se reconoce a cada niño... ...en ese momento, bien después momento... ...de la expresión motriz, que es donde se, eh, Julieta... ...ha sacado un montón de fotos <risa> de romper... ...la torre de cubos inicial... sí ...ahí Ajá. es donde un lugar donde se puede... ...destruir y construir... Eh, siempre con, cuidándonos el cuerpo. Es espectacular eh. cómo reaccionan en esas circunstancias, ah. porque los deja hacer Claro, claro. Pueden, Correr, está permitida la destrucción, pero Ajá. destrucción sabemos que en un espacio cuidado con elementos Lógico. que no se van a claro. dañar y trabajamos descalzos por eso también. Ajá. Después viene el momento la, de la expresión plástico donde ya vamos más al plano de motricidad fina, por decir, eh, ya no es tanto despliegue motriz, sino más eh, de pensamiento, de resolución, de Ajá. construcción. Después hay un momento que se llama de cuento relato, que contamos por lo general, depende del grupo, si es, puede eh, recibir un cuento o un pequeño cuento uh -huh. o, o relato. Y después el ritual de salida donde se despide a, la, a los pequeños. Uh -huh. Siempre es igual uh -huh. los momentos de una sesión de psicomotricidad. Perfecto. Y en la vida cotidiana, ¿qué importancia deben darle mamás y papás y bueno toda la familia a lo que es el juego? ¿Cómo tienen que jugar los chicos? ¿Tienen que jugar los papás un ratito con los chicos, involucrarse en esa dinámica? ¿Qué recomiendas vos desde tu eh, lugar de profesional? Tal cual. Nosotros lo que apuntalamos son las rutinas y rituales del día, donde uh -huh. tiene que haber eh, momentos de calidad de encuentro, que son okay. no solo eh, el juego, sino uh -huh. también la alimentación, el bañado, uh -huh. eh, momentos de juego libre que el niño pueda estar autónomo jugando, sin estar dependiente de un adulto, pero también momentos en compañía y en inter interacción profunda con ese adulto. Claro. Si garantizamos esa cuota de, de estoy acá, estoy consciente acá, eh, con vos jugando, es probable que ese niño cuando lo deje un ratito solo para ir a cocinar, para ir a cocinar, a lavar, a hacer algo, por ejemplo, en el hogar, o tengo que irme a trabajar, pueda eh, sostener en el tiempo eh, su frustración de no estar pegado a mamá o papá, por uh -huh. ejemplo. Entonces, eh, la cuota de, de presencia es absolutamente importante, importante. Claro, de aire de libre, sí. le estás dando ese tiempito, es un tiempito, no, uh -huh. no significa que tengas que estar tres horas no, con el niño, es un ratito. Un de calidad, ¿no? Exacto, Más que esa es la cantidad, palabra, es calidad, un rato de sentarte con él y jugar con tu hijo, con uh -huh. tu hija y que él sienta que le estás prestando atención. Uh -huh. ¿Dónde se pueden ver las fotos? Porque me imagino que muchos ya querrán eh, uh -huh. ojear un poquito este álbum. En las redes sociales, en sí, Instagram. La que estamos viendo en pantalla. El, Ese, esa es la este de Cintia. Ahí Exacto. también subimos las fotos. Ahí subimos las fotos y en el mío que sale con, está igual arrobado ahí en lo de Perfecto. Cintia, Julieta Funes. Excelente. Excelente. Funes. Chicas, muy bonito eh, el proyecto que están realizando. Ha sido un placer bueno. tenerlas por acá, conocer un poco más. Bueno. Eh, sí. Disculpa. No, no, que <risa> es mucho más eh, amplio eh, que, que estos minutos, pero los papás pueden preguntar, consultar. Perfecto, y bueno, sí. Sin duda, nada, estamos disponibles para que se para... Y consulten para sí. acompañar y... y que se conozca esto para que la gente uh -huh. se anime y no se frustre tanto y sepa que hay hay mucho para hacer y es más simple de lo que se imaginan. Excelente, por chicas, muchísimas bueno. gracias, gracias, por gracias, gracias, gracias amigos, hacer, tenerlas por acá. No, un placer. Gracias. Vamos a avanzar compartiendo información y esta sí.